En reiteradas ocasiones hemos estado informando la importancia de reciclar y reutilizar, pero sobre todo que los niños también formen parte de estas diferentes actividades para que ellos desde muy pequeñitos ya empiecen a tomar mayor conciencia sobre la importancia de reducir la cantidad de estos desechos que nosotros mismos vamos generando día a día que también llegan a contaminar el medio ambiente. ¿Por qué le hablo de reducir y reciclar y reutilizar? Son cursos vacacionales específicamente que están dirigidos a los niños que empiezan este programa próximo lunes, el 1 de julio, pues para informar acerca de ello, estamos con Hernán Zavala, quien es el coordinador del programa Tecnonautas, de estos cursos vacacionales que están dirigidos a los niños, con mucha tecnología, ciencia, juegos, entre varios aspectos que los conoceremos a continuación. ¿Cómo estás Hernán? Un gusto que nuevamente y después de mucho tiempo nos estés acompañando otra vez. Sí. Y ahora con cursos para niños. Bueno, estamos eh, muy felices de comentar que es, estamos eh, apoyando iniciativas de niños eh, en cuanto a creatividad, proyectos, eh, tecnología, como bien lo decías, que es lo que queremos cosechar en futuras generaciones. ¿no? Como has dicho, es necesario tomar conciencia de problemas de gestión de residuos, de cuidado del medio ambiente, y nosotros pues, hemos visto esta forma de... Eh, hacerlo divertido, que ellos entiendan la importancia de estos conceptos a través de cosas, de actividades que ellos pueden hacer, elaborar, eh, a tiempo de aprender otros conceptos que les van a servir en la vida. ¿no? Lo que nosotros queremos es que tengamos eh, futuros ciudadanos que no solamente sean conscientes, sino también tengan habilidades técnicas, eh, habilidades sociales para entender, tratar estos problemas. Y por qué no acostumbrarlos desde ahorita a que resuelvan problemas todo el rato. ¿no? Entonces eh, es lo que queremos hacer y bueno, hemos armado un taller vacacional que la verdad nos ha tomado bastante tiempo, un par de meses, unos tres, dos, tres meses, eh, en los que hemos desarrollado un contenido súper divertido, especial para los niños, que estamos seguros que eh, lo van a aprovechar al máximo. Y lo importante también es que están formando además futuros profesionales, sabiendo utilizar lo que es la tecnología, pero no siempre tener que depender de materiales que sean 100% nuevos, ¿no? uh -huh. sino que esto me puede servir. Esto también, material que ya se haya utilizado, que lo hayan desechado, pero que se pueda volver a utilizar. Es por ello reutilizar. Y qué mejor que nada que los niños siempre aprenden jugando. Se divierten ellos y tú también, claro. porque tú les das las clases, ¿no? Claro que sí. Bueno, eh, para comentarte, algunos de los proyectos que van a hacer, eh, ellos van a armar un disfraz de Transformer. ¿Ah, sí? En el que, ¿Cómo? pues, si están agachados van a aparecer un auto y si se paran se van a volver un Transformer. Eh, todo esto con cartón, básicamente, eh, que vamos a enseñarles, obviamente, el proceso de diseño en el que ellos... Cortarán las partes, las decorarán y una vez ensamblado pues van a tener algo que ellos han hecho, ellos lo van a utilizar con material reciclado y pues eh, la idea también es que dentro de todo se van a divertir, ¿no? luego ah. van a jugar. Eh, de repente irán a una fiesta de disfraces, cosas por el estilo. ¿no? Exacto. Qué lindo. Sí. Además, la creatividad que tienen hoy en día, ¿no? Los uh -huh. niños que muchas veces nosotros pensamos y decimos, ¿cómo se les ocurrió hacer algo así? Ahora, aparte de estos disfraces que es, van a ser hechos con cartón entre varios aspectos, también tenemos este tipo de eh, objetos, de, de material que ellos mismos han hecho. Claro, son guiados, pero uh -huh. son ideas de ellos. claro ¿no? Por ejemplo, esto, ¿qué es? Eh, bueno, este es un kit de lego que se llama el Mindstorm EV3 eh, Es un kit de legos que nos sirve para eh, ensamblar distintos tipos de estructuras Ahorita está eh, ensamblado como un carrito con sensores de proximidad Que lo que queremos es que niños un poquito más grandes, en este caso de edad de 10 a 15 años Entiendan cuáles son los conceptos de armar la estructura Por decir qué es lo que necesita para que esté estable eh, cómo programar para que no, que, no sé, aquí la central mande las direcciones a las ruedas, para que lo podamos controlar desde el celular, una computadora. Entonces, eh, hacer ese tipo de eh, dinámica de interacción ¿no? con ellos. Eh, ellos también aprenden, bueno, esto se puede desarmar y lo pueden volver a armar en forma de un brazo mecánico, ah, ¿sí? eh, en un clasificador de colores, entonces... Básicamente son algunas de las actividades también que realizan, no solamente en los cursos vacacionales, sino también en los regulares. ¿no? Y, ¿Y el sensor de proximidad, me dices, lo podríamos utilizar sí, en la vida real también? Sí, claro, para ¿No? que no en, se choquen. En los autos. Correcto. ¿Verdad? Eh, en realidad los, los, los autos de última tecnología ¿Tien? tienen eso, ¿no? entonces eh, se frenan solos, uh -huh. previenen accidentes. Y pues son soluciones que si las entiendes el concepto desde que eres pequeño, cuando seas grande puedes pensar en cosas más. Exacto, grandes, ¿no? y qué lindo que los niños tengan también esa iniciativa uh -huh. de esto mismo poder hacerlo en un brazo robótico, Correcto. por ejemplo, u otras cosas. Sí, justamente, perdón, justamente hemos visto la noticia de, de un niño en silla de ruedas que le encanta la robótica, que construye un brazo para alimentar a sus caballos. Entonces, eh... Como él le costaba y podía no podía moverse, entonces ha desarrollado un brazo con el que le podía alimentar. ¿no? A, y llegar a, los a pensar caballos. en eso además, claro. porque a veces uno se frustra y dice, no, no puedo, ¿qué hago? Uh -huh. Necesito ayuda y se deprime, pero llegar a pensar en una solución así uh -huh. realmente es admirable de los niños ahora. Esto. Sí. Bueno, este es un microscopio, vamos a tener... Eh, no sé, alguna temática relacionada con luz, que nos dice cómo un pequeño lente nos puede ayudar a que la luz que rebota ahí nos permita al, al ojo ver cosas pequeñas, ¿no? Como, no sé, de qué están hechas las hojas, eh, algún ¿Ah, tipo ¿sí? de líquido, etcétera. Entonces, bueno, esta es una herramienta que nos va a ayudar a estimularlos, ¿no? A que se interesen un poquito más de cómo funcionan las cosas. ¿Y ellos tienen esas ideas? ¿Cómo hacen? ¿Ellos mismos van presentando proyectos, diferentes ideas y dicen yo tengo esta, esta, esta y de ahí ya se ejecuta? Eh, bueno, tenemos un tipo de metodología que hemos desarrollado que es propia del programa Tecnonautas en la que no solamente mm, hacemos como una clase tradicional en la que les enseñamos algún concepto, uh -huh. sino eh, tenemos una serie de retos, ¿no? Entonces ellos van cumpliendo, eh, no sé, el primer reto que está relacionado con estructuras, que está no sé, construir con palitos de lado y a medida que van entendiendo distintos conceptos pues van aprendiendo eh, cosas más elaboradas, ¿no? entonces de repente una estructura se ha vuelto en una catapulta, la catapulta se ha vuelto en un edificio, eh, luego se ha vuelto en un disfraz, entonces eh, luego ellos mismos conectan todos estos conceptos, ¿no? entonces tenemos la parte teórica, la parte de retos, tenemos experiencias guiadas también eh, y luego ya ellos tienen la iniciativa de decir, ¿por qué no hacemos esto? Eh, o me gustaría hacer esto, ¿no? Entonces, eh, nuestra tarea también ahí como capacitadores es guiarlos y decir, eh, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué Hagámoslo. piensas tú? ¿Cómo lo harías? Claro. Ajá, ¿Qué necesitamos? Y, bueno, ellos ya también se empoderan y dicen, bueno, yo he hecho esto. Entonces, lo aprecian más, eh, valoran más, ellos mismos ganan Porque fuerza. les está costando. claro Y, y es la idea de y, ellos, necesito esto, esto, correcto. esto. Claro. Y, bueno, esas habilidades también, imagínate cuando sean adultos. Futuros eh, científicos e ingenieros. Claro, ¿no? en, en general van a, ser van a resolver problemas. Sí. Hagan lo que Sin hay. la ayuda de nadie, que uh -huh. eso es lo más importante. Además, esto... Que, eh, me hace recuerdo a, a nuestra época o a mi época, no sé, sí. era um, como esa masa media verde, ¿Sí? ¿no? Sí, bueno, eh, es? esta es una, eh, es una mezcla que se hace con distintos elementos que les explicamos, por ejemplo, para el tema de reacciones químicas, de mezclas ¿Verdad? y combinaciones, claro que sí. Entonces tenemos Ajá. esta pequeña masa que los chicos aman, que es el slime, eh, que se puede hacer en distintas variantes, ¿no? eh, ellos básicamente eh, entienden conceptos como mezclas y, y combinaciones eh, para ver qué se puede hacer. ¿no? Qué divertido. Entonces cosas cotidianas, por decir como el champú que utilizamos o las bebidas que ingerimos básicamente son mezclas. Entonces, eh, luego es un mundo totalmente aparte ¿no? que ellos van descubriendo claro. al hacer este tipo de experimentos. Claro, y ellos saben qué es lo que realmente tienen que utilizar, el material, productos, uh -huh. para poder hacer este tipo de cosas. ¡Qué divertido! El lunes ya empiezan estos cursos vacacionales. ¿A partir de qué edad los niños pueden tomar estos cursos? ¿Cuánto tiempo de duración van a tener? Eh, ¿Cuántas horas también el día? Correcto, bueno, eh, vamos a tener distintos programas, eh, principalmente de 4 a 6 años, de 7 a 10 años el segundo grupo y el tercer grupo eh, de 10 a 15, a 16, ¿no? en, en el que van a variar los grados de dificultad de los experimentos y las actividades. Eh, vamos a tener una variedad de horarios que van a estar eh, de lunes a viernes, el fin de semana también, en las mañanas, para en los las tardes. Que los lleven. Correcto. Y bueno, también eh, en esta oportunidad hemos tenido la posibilidad de aliarnos con instituciones como el Instituto IDA, acá en la zona sur, eh, para, para la población de Calacoto. En El Alto vamos a estar en el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Paza, eh, en el que adicionalmente a todo esto vamos a abordar un tema de género para tratar mm. con los pequeños. Y bueno, vamos a dar mayor énfasis también a las mujeres científicas, eh, y bueno, todo para nivelar la cancha, ¿no? porque tanto niños como niñas tienen las mismas habilidades para realizar Exacto. los mismos proyectos, entonces todo está en el interés y lo que a uno le apasiona y las mismas oportunidades, pero es muy importante que también aprendan esa convivencia y el respeto que tiene que existir Correcto. de una parte y de la otra también uh -huh. eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, me gustaría que en una próxima oportunidad también nos acompañes con los niños también para que nos puedan mostrar algunos de los proyectos y habilidades que ellos han tenido. Tengo entendido que algunos uh -huh. de ellos también han participado en diferentes eventos uh -huh. y eso es muy importante además de positivo. Hay que destacar la creatividad y el apoyo además que están recibiendo los niños para este tipo de, de trabajos uh -huh. que vienen realizando. Gracias. Sí, bueno, ya con, con suerte ya vendremos aquí con los disfraces hechos, terminados, hacer las demostraciones correspondientes, las distintas variaciones del slime. Eh, y bueno, invitar a la población también, si, si es que tiene interés en participar de estos programas, nos pueden contactar a través del celular que es el 772-89711, visitarnos en la calle Díaz Romero, el número es 1320, casi en la esquina Saavedra, o también nos pueden contactar a través del Facebook que estamos como Tecnonautas Bolivia. Perfecto, muchísimas gracias, entretenida con esto, <risa> muchas gracias, te espero Perfecto, entonces en una próxima oportunidad con claro los niños sí, también y una vez más felicidades y usted, padre de familia, los estudiantes, tutores, quienes deseen que sus niños ahora en estas vacaciones sean productivas y puedan formar parte de estas diferentes actividades para formar futuros ingenieros, científicos, pero también que aprendan la convivencia con otros niños, pues es importante a partir del 1 de julio. Hernán, una vez más, gracias y que sea un éxito total y un compromiso para la Claro que sí. Muchas gracias, Lorena. Gracias. Permítanos hacer una breve pausa. Aguárdenos unos instantes. Ya volvemos.